Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vamos a intentar daros esquemáticamente cuatro o cinco claves de, para seleccionar un DCM de, de la manera más adecuada, de una forma muy práctica, ¿vale? Vamos a empezar por, por ejemplo, una de las claves para seleccionar un DCM es cuál es el esquema de licenciamiento, no deja de ser software, y ahora todos los esquemas de licenciamiento, los nuevos software, se van dimensionando, puede ser un formato de inversión en capes o un formato, en este caso, de opes anual de suscripción, que pueda ser más flexible y que podamos tener un pago por uso. Puedo o no ir a un cloud, dependiendo un poco eh, la situación política que tengamos dentro de la compañía, y luego el volumen, cómo cuenta el licenciamiento la, la solución, es decir, si es un volumen por RACs, por FMAs, si son dispositivos monitorizados, si incluye módulos funcionales... El, el, el esquema de licenciamiento tiene que ser claro y poder ser flexible a la, la hoja de ruta, en este caso, que quieras establecer tú en, en tu proyecto. Yo creo que ese es un punto clave de, de selección de, de DCIM. Luego, eh, otro punto clave eh, muy importante es el, el soporte que vayamos a, a tener. Eh, como toda solución, contra más cercano tengamos ese soporte, eh, va a ser bastante mejor. ¿Qué incluye ese soporte? ¿Qué no incluye? Eh, en un momento determinado, si evoluciona el de fin a una release nueva, pues a lo mejor que tengamos que hacer un upgrade porque le han cambiado el producto. O, o en un momento si tenemos eh, soporte de, de, de, de llamar, en el caso que tengamos un, un problema de seguridad que nos hayan detectado. Todo este tipo de cosas son también bastante importantes a la hora de, o claves en este caso, para seleccionar un DCM. Eh, otra, otra parte importante es eh, cómo o quién te implanta esto. Un DCM eh, en, en el mercado en el que estamos y que conocemos, estamos eh, muy cansados de ver diferentes plataformas a fracaso en DCM de, de CDs que se han quedado en un cajón porque se piensa que esto es un, una herramienta push and play y no es así. O sea, es un proyecto en el cual te tiene que acompañar porque cambias su modelo de gestión y son especialistas los que van a llevar a cabo una implementación a éxito de un proyecto de, de estas características independientemente de que te lo vayan implementando por fases para que tú puedas ir agregando valor a tu BCM y definiendo en, en este caso frente a la inversión que yo tengo busco este objetivo este año y busco este otro objetivo este año en mi en mi plataforma BCM hay más claves pero para aquí voy a voy a voy a tomarme a Octavio que le tengo por aquí cerca Octavio me paga la cara Vamos a, vamos a meter a Octavio que os va a decir otras claves del decir y os dejo con él para que os comente. <risa> vamos, Octavio. Bueno, algunas de las otras condiciones que son importantes tener en cuenta a nivel técnico son qué protocolos de comunicaciones necesito eh, leer de mi infraestructura física. Al ¿No? final tenemos Modbus, SNMP y otros protocolos. Eh, bueno, es una cosa que, hay que que valorar no para intentar que sea la... la eh, el DCIM lo más eh, con lectura nativa de estos protocolos a ser posible. Eh, otra de las características importantes es qué tipo de base de datos utiliza. Mm, en, en realidad no es que sea algo relevante, simplemente para evitar costes ocultos o cómo canalizar luego si tengo que hacer, por ejemplo, una base de datos SQL y lo tengo que eh, implementar en mi granja SQL para que luego el equipo de, eh, de, esta, de, esta, de esta parte, ¿no? el equipo de interno de la compañía, pueda eh, mantener esta base de datos y optimizarla con los procesos estándar de la compañía y sobre todo eso evitar eh, costes ocultos de plataformas que requieren una, una base de datos o licenciamiento adicional. Y bueno, esa es una parte importante, pero también en DCIM para nosotros no es una plataforma única, es, un, es una herramienta corporativa. ¿no? Como herramienta corporativa no está aislada para el entorno de data center, es una herramienta que tiene que llegar a comunicarse y eh, tener un esquema de operación eh, mediante integraciones con otras plataformas como puede ser un ticketing, CMDB, etcétera, etcétera. No deja de ser una plataforma corporativa en el entorno del data center que tiene que intercomunicarse con, con otras plataformas. De ahí que la integración mediante APIs, la calidad de esas APIs, de esa API de, integración, de esas APIs, es eh, vital para, para, bueno, para poder seleccionar la mejor de las características. Eh, y bueno, una de las, ya entrando un poco en el detalle en la operativa del día a día, eh, una de las eh, cuestiones que son también relevantes es la planificación de reservas. ¿no? Este modelo de gestión de sim pasa de eh, documentar hechos, documentar acciones ya realizadas, sino planificar. Y planificar entre ellas hay una cuestión importante que es planificar reservas. ¿no? Si, eh, por ejemplo, supongamos un Colocation ha vendido 8 racks adicionales, Reservar esos RACs con esa capacidad de energía y con esas capacidades de comunicaciones que vas a necesitar implantar es importante para no ocupar esos recursos con, eh, para otro tipo de, de petición que pueda haber llegado al datacenter. Por lo tanto, bueno, este, es una, esta, este cambio hacia una planificación, entre ellas la gestión de reservas, es importante. Y bueno, Hay algunas cosas más, pero creo que eh, Juli nos va a ayudar con ello. Bueno, Otra de, la, de las características o capacidades eh, importantes a, a tener en cuenta para seleccionar un de sim es, eh, por ejemplo, los, los dashboards y KPIs que ya vienen embebidos o que puedo crear o, en, o en, en el peor de los casos, pedirle al soporte que, que me dé asistencia para eh, crear dashboards y KPIs que realmente eh, tengan eh, significado importante eh, para mi operación día a día o bien para tomar decisiones a mediano plazo. ¿sí? Esto es súper importante porque muchas veces eh, esta flexibilidad no es tan buena en, determinados, eh, en determinadas plataformas que en el mercado. Eh, otra de las características es, eh, ya siendo más algo de uso, de uso diario, es la experiencia de usuario y, y, y la capacidad de ser responsive. Eh, en un dispositivo móvil por ejemplo. Esto que quiere decir que eh, la usabilidad de, del software eh, sea intuitiva, ¿no? Sea que diga, bueno, a ver, agregar un dispositivo o moverlo. Bueno, que esas tareas no tengan que ser eh, complejas eh, y que requiere la mínima cantidad de clics eh, para ser llevadas a cabo. Y responsive es que, por ejemplo, si eh, el manager de operaciones de data center eh, necesita eh, visualizar eh, la operación cuando él lo necesite, desde, su, desde un dispositivo móvil, que lo pueda hacer y que esta información eh, se vea tal cual como se ve en la plataforma eh, que, te, que disponen en las instalaciones. Y por último, que, y no menos importante, es eh, tratar de, de tomar eh, las presentaciones y la, el contenido de marketing de, de los fabricantes de, manera, de la manera más objetiva posible. ¿sí? ¿Esto que quiere decir? Que muchas veces, obviamente, eh, cada fabricante y cada marca tiene campañas de marketing muy buenas eh, y que llegan a, a, a muchos tipos de, de perfiles, pero después pues a la hora de, de hacer las, las, las preguntas correctas, eh, ahí es donde nos encontramos que, ah, bueno, eh, hay algunas cosas que para mi operación eh, no me serviría este, sino que me serviría esta este otra plataforma, ¿no? Y obviamente, eh, como ya mencionamos, eh, los socios tecnológicos de los fabricantes, ¿no? eh, que tengan realmente expertise en, en llevar a cabo un, un proyecto de SIM de principio a fin, con todo lo que, lo que predisponen eh, durante cada eh, paso y, y estadio. Y obviamente tener el, la, la capacidad de dar soporte eh, lo más rápido posible por por las exigencias del mercado de, de tener la continuidad del servicio al 100% todo el tiempo. Bueno, espero que, que este que estos tips que les hemos pasado eh, les hayan sido de utilidad para, para poder tomar una decisión acertada a la hora de elegir una plataforma de 100%.